Hola. Hoy se va a realizar el taller sobre productos y servicios codificados en LibreDT. En primer lugar vamos a definir lo que es un ítem en facturación e inventario. Un ítem es un producto o servicio que se añade para la empresa en y es codificado para facilitar una serie de funcionalidades en la plataforma. En el taller de hoy es importante mencionar que los ítems y las codificaciones de los productos o servicios vinculan dos módulos dentro de LibreDT: el módulo de facturación y el módulo de inventario. En el módulo de facturación, veremos las clasificaciones de productos y o servicios, creación individual y masiva de ítems. Y en el módulo de inventario, veremos cómo copiar los ítems desde el módulo de facturación, la creación individual y masiva de ítems, descripción de sucursal, ubicación y, por último, el stock en el módulo de inventario. Las clasificaciones. Antes de añadir algún producto o servicio, es muy importante crear las clasificaciones de estas ya que si no están creadas, no será posible añadir los productos o servicios en LibreDTE para posteriormente codificar. En el módulo de facturación, al lado izquierdo de la pantalla, se encuentra el menú. Aquí debemos seleccionar la opción Administración e ingresar al box de productos y servicios. En esta página, ingresaremos a la opción de Clasificaciones que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Para crear una nueva clasificación, debemos hacer clic en el botón Crear nuevo registro. En esta página debemos completar los campos obligatorios identificados por un asterisco rojo antes de cada palabra. Si la clasificación no cuenta con la información obligatoria, esta no será creada. El campo código se refiere al identificador que se le asigna a esta clasificación. Esta puede ser alfanumérica. Nosotros hoy la vamos a registrar solamente con el nombre de servicio. La GLOSA va a ser el nombre de la clasificación, mi clasificación se llamará Talleres. Superior se refiere a que si esta clasificación pertenece a una categoría o clasificación superior. En este caso no, por lo tanto, lo vamos a guardar con los datos que ya podemos ver registrados. LibreDT, una vez registre esta clasificación en el módulo de facturación, informará mediante un mensaje en verde en la parte superior de la pantalla que el registro fue creado con éxito. En esta misma página podemos ver en la parte superior derecha de la pantalla que se encuentra la opción Importar. Esta opción permite subir un archivo CSV con las clasificaciones en forma masiva. Para ello debemos pinchar en esta opción y vamos a ser redirigido a esta pantalla. En esta página podemos descargar un archivo de ejemplo, el cual debemos completar los datos necesarios para posteriormente cargar el archivo. En este recuadro e importar las clasificaciones en forma masiva a la página de LibreDT, específicamente en el módulo de facturación. Con esto damos por terminado entonces el tema de clasificaciones en el módulo de facturación de LibreDT. Luego de haber creado correctamente nuestra clasificación, podemos dar inicio a la creación de nuestros productos o servicios en LibreDT. En el módulo de facturación debemos ingresar nuevamente a la opción Administración, y seleccionar el box Productos y Servicios. En esta página se encuentra el listado de productos y servicios que ya tenemos codificados en el módulo de facturación. Para crear un nuevo registro, es decir, un nuevo producto o servicio, debemos hacer clic sobre el botón con el signo más. Esto para crear un nuevo registro en este listado. Esta es la página donde vamos a crear el producto o servicio. importante mencionar que para poder concretar la creación de nuestro producto debemos Añadir la información correspondiente en los campos que son obligatorios al menos. En el primer campo corresponde al identificador que llevará este producto en el listado. El código que le vamos a asignar a nuestro producto o servicio en este caso va a ser 0101. El siguiente campo corresponde al nombre. El nombre de mi producto o servicio va a ser taller, productos y servicios. La clasificación es la clasificación a la cual va a estar asociada mi producto o servicio. Anteriormente creamos la clasificación talleres, por lo tanto vamos a crear el producto asociado a esta clasificación. El siguiente campo corresponde a precio. En el precio se añade sin puntos ni signos. La moneda corresponde al tipo de moneda, ya sea en pesos, en UEF, en dólares o en euros. En este caso corresponde a pesos. El tipo de precio corresponde a que si estos 50.000 pesos corresponde 50.000 pesos neto o 50.000 pesos bruto. Lo vamos a dejar especificado en neto. El siguiente campo corresponde a exento. En este campo debemos señalar si los 50.000 pesos son exentos sí o no. En este caso sí son exentos. En el campo de descuento se debe especificar la cantidad de descuento que se le va a aplicar al precio, ¿ya? por ejemplo el 50 y el tipo de descuento debemos especificar si el 50 va a ser el 50% o va a ser 50 pesos ¿ya? en este caso no vamos a aplicar algún descuento por lo tanto se deja configurado en cero procedemos a hacer clic en el botón guardar para registrar nuestro producto nuevamente libre de en la parte superior de la pantalla nos indica que fue registrado en este listado. Además, podemos visualizar que se encuentra en la primera línea. Lo que realizamos recientemente fue codificar los productos o servicios de la empresa. Esto permitirá emitir los documentos usando los datos del producto o servicio creado. Siempre y cuando, al emitir el DTE y buscar los productos en la pantalla de emisión, se busquen desde el campo Código. ¿ya? Se pueden buscar desde este campo, ya sea por el código del producto o por el nombre del producto o servicio que hayan registrado. Con esto damos por terminado el tema de listado y codificación de productos o servicios desde el módulo de facturación en Otra opción de añadir nuevos productos o servicios en el módulo de facturación es realizando una carga masiva de estos ítems. Nuevamente en el módulo de facturación debemos ingresar al listado de productos y servicios desde la opción Administración. En esta página, en la parte superior derecha, se encuentran las opciones dentro de las cuales se puede realizar la carga masiva desde la opción Importar. En esta página, LibreTE ofrece un archivo de ejemplo que ya está con el formato solicitado. Es importante cumplir en cada columna con lo obligatorio de acuerdo al listado que se detalla en esta página. El archivo de ejemplo se puede descargar desde esta opción y posteriormente, una vez creado, se debe cargar en esta sección. Para cargar en forma masiva los productos o servicios, debe hacer clic en el botón azul Importar productos y o servicios. En la página de carga masiva de ítems, se detalla un listado de requisitos y estándares con que debe cumplir este archivo CSV, al igual que en otras páginas de carga o emisión masiva en libre de tiempo. El CSV, que descargamos de ejemplo y que debemos completar con nuestro listado de productos y o servicios, tiene una serie de columnas las cuales algunas son obligatorias y otras opcionales. Recuerden que esta se detalla en la página de ítems masivos en facturación. La segunda columna corresponde al código. El código es el identificador único del producto o servicio en el módulo de facturación. El nombre del ítem puede ser de un máximo de 80 caracteres. Este es el nombre que se le asigna al producto o servicio que vamos a estar creando. La clasificación es el código de la clasificación que estará asociado al ítem. Recuerden que anteriormente creamos la clasificación talleres, por lo tanto, si quisiéramos registrar algún producto o algún servicio asociado a la clasificación talleres, debe ir registrado en estos campos. En la columna número 9 se debe indicar si el precio del ítem es exento o afecto. Si el valor es exento de IVA, se debe indicar el número 1 en la columna y si es afecto a IVA, se debe indicar con el número 0. Esta es una columna obligatoria. Por lo tanto, si no existe información en esta columna, no se va a procesar el archivo. Otra columna corresponde al descuento, la columna número 10. Acá se señala el valor del descuento que se le aplica al ítem por defecto. Y el tipo de descuento, como lo vimos anteriormente, el tipo de descuento puede ser en monto o en porcentaje. Si es el monto, se especifica con el signo de peso. Y si es en porcentaje se especifica con el icono del porcentaje. Para indicar si el precio del ítem es bruto se debe señalar en el campo el número 1 y si es neto o exento se debe indicar con el número 0. Con esto damos por terminado el tema de carga masiva de ítems desde el módulo de facturación de LibreDT. Una vez configurado el módulo de facturación con las clasificaciones y codificación de los productos o servicios, podemos configurar el módulo de inventario. En LibreTE debemos dirigirnos al módulo de inventario y al lado izquierdo de la página seleccionamos la opción ítems. En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra la opción copiar ítems. Esta opción permite copiar los productos o servicios al módulo de inventario sin la necesidad de crearlos nuevamente, ya que estos son los que fueron creados en el módulo de facturación previamente. En esta página debemos seleccionar las clasificaciones. Y se copiarán a este módulo todos los productos o servicios asociados a la clasificación que seleccionemos. Como por ejemplo, la clasificación que creamos en el módulo de facturación, talleres. Si procedemos a hacer clic en el botón copiar ítems, se copia un ítems al módulo de inventario desde el módulo de facturación. Si revisamos en el listado de ítems de inventario, realizamos la búsqueda del código 0101, Podemos encontrar nuestro producto o servicio también registrado en el módulo de inventario desde el módulo de facturación. Con esto damos por terminado el tema de ítems desde el módulo de inventario de LibreDTE. Al igual que otras operaciones dentro de LibreDTE, de también podemos efectuar la carga masiva de ítems en el módulo de inventario, ubicado en la parte superior de nuestra plataforma. Al lado izquierdo, en el menú, debemos pinchar la opción ítems. En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra la opción Importar, aquí es donde podremos descargar un archivo CSV de ejemplo. En esta sección mostraremos cuáles son los requisitos que se exigen por cada columna en relación al CSV que se debe confeccionar para realizar la importación masiva de ítems al módulo de inventario. Hay ciertos campos que son obligatorios, opcionales o con un formato especial. Código de inventario es una columna obligatoria y allí se debe indicar el identificador del ítem en el módulo de inventario. Nombre del ítem. También es una columna obligatoria y allí se debe señalar el nombre del producto o servicio que se va a crear en el módulo de inventario. Código ubicación del ítem. Esta es una columna obligatoria solo si se desea ingresar stock, ya que este va asociado a una ubicación previamente configurada en el módulo de inventario. Cantidad de stock. Es un campo obligatorio, pero solo si se desea llevar la información del stock del producto. Será posible procesar este archivo siempre y cuando se cumpla con los criterios establecidos por Librete, los cuales se especifican en esta página. Una vez el archivo esté correctamente creado, nos debemos redirigir a la página de importar desde el módulo de inventario y subir el archivo que creamos en esta sección para ejecutar la importación masiva de ítems al módulo de inventario. Debemos hacer clic en el botón Importar Inventario. Con esto damos por terminada la carga masiva de ítems al módulo de inventario. En LibreTE es posible añadir las sucursales que tienen registrada la empresa siempre que estén previamente inscritas y aceptadas por el servicio de impuestos internos. Y aquí una vez se añade una sucursal a la empresa y se sí asigna un código de autorización por cada sucursal. Para añadir las sucursales de la empresa en LibreTE debemos ir al root de la empresa ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccionar la opción Modificar Empresa. En la pestaña Empresa, específicamente en el recuadro Datos Extras, vamos a encontrar la opción Sucursales. Acá será posible registrar las sucursales ya reconocidas por el Servicio Puesto Internos. No olvidar que una vez registrada la sucursal con la información correspondiente de cada campo, debemos guardar esta configuración al final de la página desde el botón Modificar Empresa. Luego de haber modificado la empresa, LibreDT en la parte superior de la pantalla nos va a indicar en un mensaje en verde de que la empresa ha sido modificada. Ahora, en relación a la ubicación, es el lugar donde el stock será guardado. Para ello, debemos ingresar al módulo de inventario y al lado izquierdo, en el menú, seleccionar la opción Ubicaciones. En esta página, para crear una nueva ubicación, debemos seleccionar el icono con el signo Más. Acá es posible crear una ubicación siempre y cuando completemos los campos obligatorios, con la información que LibreDTE solicita. El campo Código se refiere al identificador de la ubicación en el módulo de inventario. En este caso le vamos a asignar el código 0202. La ubicación es el nombre de la ubicación. El tipo es para señalar si la ubicación corresponde a la tienda, a la bodega o a la oficina, sucursal. Toda sucursal en el módulo de inventario debe estar ligada o conectada con una sucursal. Finalmente procedemos a guardar esta información para crear la nueva ubicación. LibreDT nuevamente en la parte superior de la pantalla nos va a indicar si fue posible realizar esta creación de la ubicación. Donde acá podemos ver que tenemos la ubicación Daniel Barrogrés con el código 0202 asociada a la tienda con la sucursal Casa Patriz. Con esto damos por terminado el tema sucursal y ubicaciones desde el módulo de inventario de LibreDTB. En el módulo de inventario se puede procesar el stock de acuerdo a las ventas o compras realizadas en la empresa desde el módulo de facturación. Este stock debe estar asociado a una ubicación previamente configurada. Para configurar el stock debemos volver al módulo de inventario e ingresamos a ítems. Filtramos el ítem a editar Lo editamos haciendo clic en el primer botón y nos dirigimos a la pestaña Stock. Allí podremos configurar el Stock con su respectiva ubicación para el ítem. Para habilitar debemos hacer clic en el botón con el signo Más. La ubicación se refiere al lugar donde se encuentra el Stock, en este caso en Casa Matriz. La cantidad de Stock va a ser la cantidad de productos que actualmente tiene, en este caso 100. La cantidad ideal es la cantidad de productos que espero tener. Yo espero tener 200. Y la alerta corresponde al número de productos que quiero que se me notifique como alerta cuando quede una poca cantidad, en este caso 20. Importante mencionar que cuando nuestra cantidad de stock sea menor a la alerta, en el dashboard del módulo de inventario aparecerá un gráfico informando el porcentaje de producto que nos queda. Procedemos a guardar los datos del stock. Y LibreDT en la parte superior de la pantalla nos informa que el ítem fue actualizado con éxito. Damos por finalizado el taller de productos y servicios desde el módulo de facturación e inventario en LibreDT.